Mi experiencia en las pruebas de usabilidad fue de mucha importancia por cuanto me permitió ubicar de una manera ágil, rápida y segura los procesos y los subprocesos que se van a llevar a cabo en el portal de la Universidad de Costa Rica.